Para mí la seguridad es algo muy importante en mi viaje. Si bien no me la paso preocupado, angustiado, si me van a robar o no, eso no me pasa. Pero cuando llego a una nueva ciudad es muy importante para mí entender mi escenario de riesgo, mi escenario de seguridad. He llegado a Yakarta y se ve una ciudad caótica. Y lo que hago es lo siguiente. Primero ubico un lugar donde haya una persona que me parece que es inteligente y siento que tiene un bonito corazón. Esa, esa combinación es útil. Y encontré este restaurante. Amiga, acá. Ese restaurante donde vine a comer anoche y noche y a la mañana Y son todos chéveres Y el señor ya es el dueño A ese le hice las siguientes preguntas Y sin importar que es una ciudad En un país en vía de desarrollo O un país muy moderno Siempre hago las mismas preguntas Ay, Es que ya están riendo, ya están riendo. Ahora sí, serio. El tema es que yo le hago las siguientes preguntas Usando el traductor Le pregunto Señor, ¿esta es una ciudad peligrosa? Y él me dice, no, no, no, no, no no hay problema. Ok. Y entonces, preguntas de reconfirmación. Como yo todo el día ando con la cámara en la mano, listo para cualquier aventura. Entonces, le hago la pregunta. Señor, ¿puedo caminar en la calle con la cámara en la mano? Y él me dice, ah, no, no, no, no, no. Te la pueden jalar. Y yo, ajá. Okay. Siguiente pregunta ¿Peligroso de día o de noche? Me dice, no, de día tranquilo, no problema De noche es peligroso, buen dato Luego le hago más preguntas para entender la modalidad Más preguntas para afinar y entender una cosa adicional que hago es contarle cómo es la inseguridad en mi región. Me refiero en países desde México hasta Argentina, que más o menos la delincuencia es parecida. Le digo, no, al menos en mi país, si en el carro vas con la ventana abierta, te pueden jalar la mochila del celular o te pueden romper la ventana para sacarte las cosas. Me dice, ¿en serio? Yo le digo, ¿qué, acá no? Me dice, no, acá no ok, le digo, si vas por la calle puede ser posible que alguien pare, te muestre un cuchillo o una pistola y te pida tus cosas, y me dice, ¿en serio? yo le digo, sí, acá no, me dice, no, acá eso no pasa no, no, no cuchillo no pistola, no, eso acá no existe te jalan las cosas, sacan un celular te lo pueden jalar en una moto, y cuidar los bolsillos donde hay mucha gente aún, bueno, muy bien toda esta lista de preguntas que hago se la hago al menos a dos o tres personas diferentes, en diferentes momentos y diferentes lugares, para entender que diferentes personas de la misma zona, me dan un mensaje similar Importante, no subestimes a los países desarrollados Porque desarrollado no creas que es seguro porque sí Las mismas preguntas las, las he hecho en Melbourne En Japón, en New York Y la gente te dice, no, no hay problema Pero siempre hay que repreguntar Repreguntando, digamos en Melbourne me dijeron No, nadie te va a atracar, nadie te va a asaltar Pero nunca dejes la bicicleta por ahí sin candado Porque en Melbourne no te atracan pero las bicicletas se las roban en todas partes Ok, y así vas entendiendo el escenario de riesgo Otro ejemplo, San Francisco Con un equipo de amigos del trabajo Dejaron todas las cosas en la camioneta y nos fuimos a cenar Cuando volvimos, habían roto las ventanas del auto Se habían robado las mochilas con los pasaportes y el dinero San Francisco Ejemplo inverso, pueblitos y ciudades, vamos a decir pobres, de India No te pasa, está nadie te jala el celular No rompe la ventana del carro ya entendiendo el escenario de riesgo, sé cómo manejarme, cómo cuidar mis cosas y cómo exponerme. Lo más importante es estar tranquilo y relajado habiendo tomado las medidas de seguridad y ya felices a buscar nuevas aventuras. Espero que te haya servido este tip. <risa>